Esta es la carpeta que nos creó TOA para el proyecto. ¿sí? Okay. La carpeta se encuentra dentro del de directorio donde instalamos TOA. ¿Sí? Vamos a abrir... Esta es la carpeta donde está todo instalado. Si yo abro, me fijo que adentro de todos los archivos y carpetas que tiene TOA hay una que se llama proyectos. Adentro de proyectos vamos a tener todos los, Una carpeta por cada proyecto que tiene TOA. Acá está nuestro, nuestro proyecto que se va a aprender. Y dentro de ahí vemos que este es un proyecto vacío típico de todo, recién creado. Acá podemos crearnos, como querramos nosotros, eh, otras carpetas para guardar nuestros archivos. Y vamos a crear una carpeta para guardar nuestro modelo, que se llame base de datos. Y acá vamos a guardar el archivito modelo.sql. ¿sí?